Bueno, estamos jugando Broco Aveno como se pronuncia y les digo una cosa, feliz año nuevo. La Pros Player, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un especial de año nuevo, aunque un poco atrasado. Este es mi primer video de 2021, iba a decir 2020 XD. Abrémenme la puerta, por favor. No me dejen tirado empezando el año. ¿Qué he hecho yo para ganarme ese desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. He Acá con mi laptop de la NASA, ha a todo el mundo XD. Acabo de darme cuenta que puedo adoptar a un hijo ya sé qué nombre ponerle. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Bueno hijo vámonos de aquí le puse José José porque me lo censuraban y se lo puse porque eso era lo que no censuraban. Bueno vamos a comer un poco acá. Dame unas papas fritas y una big man. Muy mal el servicio este restaurante, no hay nadie aquí no, que atienda, mejor God. vamos a esperar un no, poco God, please, no. Algunos centímetros más tarde Dos mil años más tarde Bueno vamos a comer un poco de papas fritas y nos vamos Qué deliciosas papas Vámonos hijo, vamos a casa a dormir Espérame, están enviando mensajes jajajaja bacanaca de Fernando pero que gracioso jajaja que videazo. ti cuidado que vamos a chocar deja el teléfono. Ah bueno adiós Master.